bien. Sí. bueno gente de youtube como están vamos a sacar una reacción para ganar y bueno un usuario me pidió que reaccione a un vídeo de silver James 1 que hace youtube hispanos y vídeos más vídeos más eh, interesantes y bueno uno me pidió que reaccione a este el atroz el atroz incidente de godfrey Y bueno, ese también también es soy youtuber mexicano que reacciona a varios vídeos youtube hispanos eh, uno me puso comentario con Freddy, ¿no? que bueno no solo él, todo el mundo hace reacciones, bueno yo también empecé a hacer acciones como vi mucha gente que lo hace, así que yo por... me pregunté a mí mismo por qué no hago algo similar y bueno, lo hice y bueno me va, pues, ustedes dirán que me va bien eh, depende de ustedes, mi video bio, mi video está demonetizado, yo solo hago para pasarme un rato no por hobby y nada más y ok que más que carga este sistema <risa> ahí está que vamos a reaccionar este YouTube hispano el atroz incidente de Godfrey que ya dirán que las reacciones roban contenidos y todo eso, igual bueno, a mí me da todo igual nomás <risa> ok que le acordó? bien, play. Hola oh a todos, y bien. bienvenidos a un nuevo video de Cocinando Viejos y justamente ahora Cocinando, vamos a reaccionar al collab del delicioso ADGT y Silvergazú Lo <risa> no, que por cierto son dos putas deliciosas Silverjas <risa> te amo, bésame, guapo <risa> Fernando promueve la verdad <risa> Que es raro. ¡No! Estoy seguro de haber visto por ahí pero no lo sabía Está cabrón ¡Nada! Vamos a ver qué tal está Está el zorra. Y vamos <risa> A Darle ¡Por el ol! Pero de mierda Voy a buscar en <risa> tu penes De Negros A ti <risa> Cabros <risa> ¡Delicioso! <risa> oh. No sea real eso, ¿no? Ok, hagamos que no ha pasado nada, chicos, maldito ato. Hola, van a preguntarse, Freddy, ¿por qué tienes exactamente la misma cara de mierda? <risa> yo soy horrible, me lo dicen siempre. Les voy a decir una cosa simple, si yo hago un pub, va a ser mejor que esto. Zeus. ¿Sí? Carga de centro. Pues qué moda lo A darle Hola nena, Soy Ceres, bienvenido Una cabra leva con el orto. No Nada más espero que os haya gustado la vida del día de hoy Madre mía me suena a falso su reacción creo o oh, lo colocó así una mm, y lo está le que edita perfectamente para saltarse el copyright. ¿eh? Un buen truco. ¿sí? No Nada, espero que les haya gustado la video del día de hoy. Madre, mira <ríe> qué. Atrás, perdón. ¿Qué? Okay. ¡Hola! ¡Hola! <risa> ¡Hola! Tienes cara de enfermo! ¡Me voy a violar! ¡Eres un enfermo! <risa> <risa> ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! no, no. <risa> <risa> atacuar a ti, protivníca, a desrascarme. Y así por mí, aquí. Ok. Este fue un video interesante. <risa> Bastante buena la edición, ¿eh? Me sorprendió mucho. ¿Qué le da me gusta? Y bueno, me sorprendió obviamente. Y ok. Y... Gente, esta fue una reacción bastante medio extraña, pero bueno, interesante, la... me gustó bastante la edición como editor, lo voy a ver de vuelta a ver, capaz Creo que no me reí tanto, pero la verdad sí, estaba bastante bueno. Y acá hay otro de flow. lo dejaremos en otro momento. Y bueno gente, esta ha sido la reacción de hoy, espero que te haya gustado, me atrevería un poco, si, si es así por dar un me gusta, compartirlo y eh, suscribirte para más reacciones como este. Que bueno, ya se vendrán ya reviews y, perdón, se vendrán reviews y pasa que en gameplay, ya que estoy acá haciendo lo más, pero me está llevando, me está tomando bastante tiempo hacerlo, así que bueno, la reacción es, es algo temporal nomás, si tengo problemas con eso, laboro todo si no ve ninguna oración en mi canal. Y ok, ok gente, todo es, esto ha sido todo, soy José Ultimate y nos vemos, bye.